Buenos días, buenas tardes, buenas noches según la geografía de cada quien. Hoy vamos a hacer una especie de entrevista conversada, ¿verdad? Tengo del otro lado de la pantalla a Felipe Martínez, es una persona joven, comparado conmigo por lo menos, eh, miembro del colectivo desde abajo, es eh, miembro de otro colectivo que se llama Lomasur, y lo que tú quieras agregar, Felipe, a modo de presentación. La importancia de estar hoy con Felipe es porque eh, tiene una visión particular de la revuelta colombiana y estuvo varias veces en Cali, recorriendo puntos de resistencia, haciendo entrevistas y eh, palpando la realidad como se debe hacer desde el terreno. No, no teóricamente, sino desde el terreno. Y quería que Felipe contara un poquito lo que ha visto. Entonces, Felipe, ¿cómo estás? Y bueno, ¿qué impresión, así, en primer acercamiento, tienes de tus visitas a Cali, de esta ciudad insurrecta? Eh, hola Raúl, gracias por la invitación. Como dices, mi nombre es Felipe Martínez, hago parte del colectivo Desde Abajo y del colectivo Loma Sur. Eh, estudié sociología ya hace unos años y desde hace cuatro o cinco años me he dedicado esa, al periodismo, a escribir, tratar de escribir mes a mes lo que lo que acontece en nuestro país y algunas veces lo que pasa en nuestra región. ¿Qué te puedo decir de, de, de lo primero que veo? Es básicamente que estamos ante el surgimiento de un nuevo actor político y social popular organizado, que ha sido el actor principal en este estallido en Cali y que básicamente está integrado por una diversidad muy amplia de los sectores populares donde puedes encontrar integrantes de movimientos sociales, estudiantes universitarios pero también están los, los jóvenes integrantes de barristas futboleras como también pandilleros, jóvenes que han, que han integrado la delincuencia misma y que se decidieron participar en esta revuelta, en, en, en consolidar puntos de resistencia y, y tratar de imaginarse otro mundo, otra vida para, para aquellos jóvenes que, que han vivido siempre la exclusión, la miseria y la pobreza. ¿Y qué sentiste a nivel de piel, de sentidos, cuando llegaste la primera vez a Puerto Resistencia? No, es, es una sensación que realmente... Cuando lo ves y entras, eh, quedas sin palabras, porque es un, fue un lugar, hoy ya no es igual, ¿no? Pero cuando entramos nosotros era un lugar completamente controlado por estos jóvenes, en eh, donde tenían seguridad, tenían comunicaciones internas, sabían quién entraba o salía de, del lugar. Realmente uno lo veía como una, una zona liberada, ¿no? Y en algún momento yo hasta pensé... Eh, porque además todas las paredes están decoradas con muros, con, con murales de, de artistas muy buenos, entonces eh, empiezas a hablar con la gente y ahí todo el mundo dice aquí nadie manda, sino tenemos coordinaciones, nadie está por encima de nadie. Entonces en algún momento llegué a pensar, estos jóvenes lograron crear una especie de, de, de, de experiencia zapatista en la ciudad pero versión urbana y, y muy popular realmente. Era, era básicamente eso, ya cuando te enfrentas a la noche y vivir la noche en Puerto Resistencia es, es muy distinto, ya, ya, ya no es la experiencia zapatista tan bonita que, que uno veía en la mañana, sino ya son condiciones de, de violencia muy fuerte contra estos jóvenes, de una arremetida. En esa noche que nos quedamos eh, vivimos cuatro balaceras seguidas cada una de 15 minutos sin detenerse y ver la, la reacción de estos jóvenes para enfrentar estas situaciones era realmente asombroso. Uh -huh. eh, las personas que nos están escuchando, viendo, no conocen en su mayoría Puerto Resistencia. Entonces me gustaría que como cerrando los ojos hicieras una breve descripción de, de qué hay, cómo es físicamente el lugar eh, donde están estos jóvenes. ¿Y jóvenes? Bueno, pues son varias cuadras, es como entrar a, a cualquier barrio popular, eh, pero no es montaña, sino es, es plano. Son varias cuadras y manzanas, en donde en cada una de las entradas hay una barricada. En cada una hay jóvenes controlando eh, el punto y se, se mueven como por líneas, ¿no? cada línea está encargado de una entrada al lugar, y cuando entras, pues son la, es como una intersección de varias avenidas que se, se entrecruzan, y en la mitad había, en esa época cuando, cuando fui, como una especie de trinchera ya muy grande, Era, eran casi unos búnkers realmente, con, con costales de, de tierra para, para aguantar las balas, eh, tenían toda la logística realmente para, para, para pelear pero para vivir porque encontrabas las cocinas comunitarias, encontrabas eh, lugares donde estaban cascos para, para proteger la, la, la cara eh, ante, ante los golpes de, del smart eh, y asimismo ya ibas entrando y llegabas como al centro y ahí estaba un lugar principal que era un centro médico junto a un Kai que ahora era una biblioteca popular hoy sigue siendo una biblioteca popular frente a ese a ese espacio es donde crearon el puño de, de resiste el, el, el mural el, el monumento perdón y, y bueno no pues era era un lugar bastante grande era eso era lo que a mí más me asombraba realmente como como estaba metido en el barrio ese, esos puntos y la, las Personas de la comunidad, vecinos de, del sector, eh, estaban muy, muy tranquilos con la presencia de estos jóvenes. Muchas veces la gente decía básicamente que con estos muchachos ahí, con los jóvenes ahí, tenían más seguridad que cuando no estaban. Ellos estaban controlando que no hubieran robos en, en las calles, que, que el barrio fuera muy seguro. Eh, pero al mismo tiempo, la comunidad era quien les avisaba a los jóvenes por dónde venía la policía, cuándo los iban a atacar. Eh, muchas veces la gente abría las puertas de sus casas para que los jóvenes entraran y se pudieran bañar, pudieran eh, recibir alimentos. Era una experiencia realmente que, que nunca había conocido algo similar un espacio de libertad y un espacio comunitario, porque que yo le abra la puerta de mi casa a un desconocido que puede haber estado preso por delitos para que se bañe, implica un vínculo de confianza muy potente, ¿verdad? Entonces, un espacio de libertad, de libertad comunitaria. Y a mí me llama mucho la atención lo siguiente, ¿no? lo que tú has dicho, ¿no? haciendo como un paréntesis. Eh, jóvenes que pueden haber sido delincuentes, pero que en ese espacio de libertad autocontrolada Se comportan de otra manera Jóvenes que podían haber sido un año antes Visualizados como un riesgo Inseguridad para los vecinos Hoy eran los que les daban seguridad O sea, el mundo del revés, ¿verdad? El mundo o de pie, si queremos Y que el verdadero peligro es el ESMAD No son esos jóvenes, ¿verdad? ¿Qué, qué cosa más, más potente esto que relatas? Y cómo, me gustaría ver las luces y las sombras. Tú estás relatando las luces en este momento. ¿Qué otras luces, qué otras maravillas te vienen este, a, a, al cuerpo en este momento? Yo, yo siento de, de, de lo que acabas de decir, de, es básicamente ese, ese ejercicio comunitario que se, que se creó. Eh, llegó un momento muy, muy fuerte porque ya salía la, la... yo no alcancé a percibir un espacio así pero sí lo vi a, a través de las transmisiones del Canal 2 llegó un momento muy fuerte en donde salieron todos los vecinos de, de, de, de los barrios de ahí que hay, hay que ver que eso también hace parte del distrito de Agua Blanca un sector muy, muy popular de Cali con unas condiciones de, de empobrecimiento muy grandes y salía la gente a cuidar a estos jóvenes que ya los estaban asesinando, que los estaban capturando. Entonces salían en la, la comunidad a, a, con banderas blancas a decir que no más gases, que no más... Eh, eso, eso realmente era un ejercicio pues, maravilloso porque ya era una comunidad defendiéndose los unos a los otros de una manera pacífica, en donde veía imágenes como niños y niñas... Eh, ahogados por los gases eh, claro. algún, alguna alguna eh, una recién nacida una bebé falleció producto de los gases lacrimógenos y, y bueno no pues realmente esto fue un ejercicio que yo creo que es inédito en, en, en las ciudades colombianas porque tú puedes ver ejercicios similares en el campo sí. en, en, en las luchas campesinas en las luchas indígenas claro. en, en la comunidad pero aquí es un movimiento urbano realmente muy, muy nuevo e, e, e inédito y qué interesante pensar que la potencialidad de construir un mundo nuevo está intacta en la gente está intacta en esos jóvenes y en esas comunidades en esas mujeres, en esos varones este, pero el Estado se encarga de hacerla imposible de bombardearla ¿verdad? o sea, ahí creo que están las dos cosas eh, el Estado es el problema, el capital es el problema. Claro, claro, efectivamente, eh, estos jóvenes y, y comunidad eh, empezaban a, a, a plantear discusiones muy, muy profundas en medio de, de asambleas, de definir el rumbo de, de sus barrios, de su vida, eh, más allá de, de, de un político que llegara, más allá de un caudillo. Era muy interesante que allá todo el tiempo cuando te decían Aquí nadie está por encima de nadie. Es cierto. Hoy no puedes ver tú un único vocero de Puerto Resistencia, que sea el caudillo, que esté ahí, que, que sea el único referente, sino que es una cosa muy colectiva y rotativa, además. Entonces es un aprendizaje mismo de, de los pueblos. Eso está inmerso en, en, en, en el abajo, en la gente que, que está viviendo las inclemencias de este sistema. ¿no? Y, y ahí es donde uno también ve... Digamos, ya entrando como un poco en las sombras, eh, uh -huh. la ausencia eh, del movimiento social de frente en, en esta situación. Yo creo que era un, un momento de, de haberse abocado a las calles desde los movimientos sociales, no a querer cooptar lo que estaba pasando ni direccionarlo, sino a haberlo acompañado de una manera muy fuerte. Eh, creo que la participación fue una bien. manera generosa y de entrega también a esa experiencia, ¿no? Sí, la participación fue muy limitada y muy, sí, muy, muy pensada también, tácticamente, por qué apoyar, por qué no, y creo que fue, fue un error lo que, lo que ocurrió ahí. ¿Sombras ves entre los jóvenes, entre la cultura juvenil? Pues bueno, ahí, ahí hay sombras muy, muy complejas que tienen que ver básicamente con los actores que también están en los barrios, que son los vecinos, que son quienes eh, muchas veces tienen el control de, de los barrios y que hacen parte de, de, de ya estructuras delincuenciales mucho más complejas, mucho más, más, más fuertes. que, que Ya no es el chico que se roba eh, algo en un claro. pequeño comercio, es una estructura capitalista, digamos, de, de delincuencia capitalista o gran delincuencia. Sí, sí, y, y que además entra a jugarse unos intereses también muy concretos de, de copamiento territorial. Eso es muy muy complejo, pero a la vez es muy interesante ver cómo esos mismos actores pudieron convivir con otros actores muy distintos a ellos y, y sin necesidad de, de, de amedrentarlos, de generar miedo, eh, eh, por lo menos en lo que uno ve, que convivieron. Ya, ya después, cuando empieza el declive eh, de la experiencia de Puerto Resistencia, pues básicamente quienes empiezan a quedar mucho más tiempo eran actores que tenían otros intereses también de, de permanecer, porque básicamente lo que, lo que el resto de puntos definió y que Puerto Resistencia ya había definido, era entregar el punto a la comunidad. Entonces, lo que a mí me dicen es, eh, en Puerto Resistencia iban a entregar el punto el 3 de, ju de, de, de junio, sí. De julio, perdón, iban a hacer un acto muy grande eh, sembrando eh, plantas, eh, haciendo casi que un evento similar a lo que fue el, la apertura del monumento, y no lograron hacerlo. Y al final, pues eh, la, la, la remitida militar y, y policial pues, no permite que, que tenga un cierre tan, tan simbólico y tan bonito. ¿eh? Tu relato me hace acordar a la comuna de París, los que hemos leído los relatos de la comuna. Y quiero finalizar este, con una reflexión, y que tú hagas otra. Eh, que pese a, a siglos de capitalismo, de Estado y de represión, las semillas del mundo nuevo están ahí, intactas entre los sectores populares, como potencialidad, sin vanguardia. Que para que eso florezca no hace falta un partido de vanguardia con caudillos, Seguramente Ha habido acciones O, pervivió, o rasgos de machismo eh, Pero yo he visto A muchas chicas muy empoderadas Muy, muy sólidas y, y a chicos Que les dejan su lugar también pues no tienen más remedio Porque los varones tendemos a coparlo todo eh, Y creo que esto antes que juzgar, que ya me imagino a los partidos y a las vanguardias juzgando O buscando capitalizarlo para sus intereses electorales o los que fuera Creo que la tarea de los que somos militantes, de los que estamos en esto Es apoyar, es impulsar, es tratar de hacer lo que hacían los campesinos Que era aventarnos, separar la paja del trigo No por la fuerza, sino que contribuir a que lo mejor de estas experiencias se reproduzca y se vuelva a sembrar en otros sitios. Yo, yo en algún momento también vi esa experiencia como, como una comuna de París, como una comuna pero sin tomarse medios de producción, sino básicamente desde la experiencia y la vida comunitaria. Y pues yo creo que el reto, el aprendizaje más grande para, para el conjunto de, de expresiones organizadas, o no, es pues básicamente que es posible gestar una democracia directa, eh, una democracia participativa realmente eh, asamblearia. Eh, básicamente lo, lo asambleario siempre se ve que es cuestiones de estudiantes o indígenas, eh, pero, pero no, ya eh, el ejercicio de Puerto Resistencia, y no solo de Puerto Resistencia, sino de Calipso, de Paso del Comercio de Puente de las Mil Luchas, todos los, los, los puntos de resistencia significativos que se gestaron en Cali, muestran que, que la, la sociedad y la ciudadanía necesita espacios de ese tipo, y que están cansados de la política tradicional, tanto de derecha como de izquierda, porque allá la gente también estaba cansada de la izquierda y de, de su discurso, nada más eh, que llega a buscar votos cada tanda electoral y de resto no están yo creo que hoy la tarea sigue siendo eh, acompañar más que más que llegar a mandar sino ir a escuchar a construir con la gente y, y, y bueno este este momento que se va a venir es muy difícil porque seguramente van a empezar persecuciones asesinatos selectivos desapariciones eh, todo todo lo que lo que van a castigar haber hecho este levantamiento de esta manera entonces creo que hoy más que nunca hay que acompañar a estos jóvenes hay que tenderles puentes de comunicación, de derechos humanos, de, de, de lo que más se pueda para, para brindarles eh, garantías de, de vida, que sigan vivos porque son los jóvenes que, que, que son una generación realmente muy importante y que, y que debe seguir viviendo Muchas gracias Felipe, yo creo que Colombia cambió, hoy ya no es el campo como fue durante la violencia, después del, del asesinato de Gaitán, la larga guerra, los pueblos negros y originarios, hoy es en las ciudades, espacios de libertad frente a, frente a la muerte que es el capital y el Estado. Entonces creo que lo que estamos haciendo aquí no es un ejercicio teórico, sino una, una lectura de la realidad, interesada por supuesto, con ideas, pero una lectura de la realidad en la cual me da mucho gusto confluir contigo y con los compañeras y compañeros de desde abajo. Viva Cali y viva la experiencia de estos dos meses que fue enormemente rica y lo seguirá siendo de otra manera. Muchas gracias